De a poco te mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas? de a poco me mostraste un cielo. Estamos a la espera de esa promesa del Señor. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Ese paráclito que les va a abrir la mentecita, les va a ayudar a entender a lo mejor todo lo que no entienden. los va a fortalecer, los va a ayudar, va a estar siempre con ustedes. Esa promesa maravillosa de ese Espíritu Santo que es Dios mismo. Ya sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios. Ahí con sus diferentes misiones, el Padre el Creador, Jesús Redentor y el Espíritu Santo es el amor. Ese amor que los une a todos y que a lo mejor están olvidados, pero ¿ah? volvamos a tener esa devoción al Espíritu Santo. Y mira lo que nos dice hoy día el Señor a través de su palabra, a través de su palabra que tenemos la misión ¿ya? del Espíritu Espíritu Santo. Y cuando se está despidiendo, cuando se está despidiendo, ya se mostraba, todos se acuerdan que veíamos que por aquí venía y estaba el Señor por ahí, por acá, buscábamos y no lo encontramos y él se aparece, ya porque lo estamos buscando donde lo corresponde, ¿ah? y lo corresponde aquí en esta palabra y nos dice en los Hechos de los Apóstoles, cuando empieza a, a la historia, ¿ah? de, de, ya que Jesús salió y empiezan a conocer y a ver la nueva iglesia, los nuevos caminos. Y aquí empieza, y dice, despedida de Jesús. Un día, mientras comían juntos, les dijo, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa que les hice de parte del Padre. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Aquí les dice no salgan, esperen. Juan vino bautizó, ¿no es cierto?, con agua, pero ustedes van a bautizar con el Espíritu Santo. Los van a renovar. La corriente de la renovación carismática, el bautismo en el Espíritu Santo, muchas veces... Algunas personas, pero si yo estoy bautizado, claro, pero es renovar esa promesa con más fuerza. Cuando nosotros ah, estamos en algo o hay una persona que está triste y tú te acercas y le dices, sí te quiero. Ese amor correspondido, a lo mejor hemos tenido problemas, pero vamos, yo te quiero, vamos, sale adelante. Es un reforzamiento, no es que tú la, eh, antes no la querías y ahora la quieres, sino que es un reforzamiento del amor. Ese es el Espíritu Santo, esa es la promesa, esa es la promesa del Señor y créela. Ya busca, Espíritu Santo, ilumíname. Está en el fuego porque quema la palomita porque era la luz que va anunciando. Ya es ese fuego, esa velita que ilumina el camino cuando yo voy perdido, cuando estoy aquí, cuando estoy allá. El Espíritu Santo ilumíname, fortaleceme. Ya. Y esa lucecita te guía por el camino que el Señor te vino a mostrar. que dijo? Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Sígueme. Y muchas veces estamos en la oscuridad y no sabemos bien el camino y nos vamos por otro lado. Y ahí viene. Señor, ayúdame, estoy perdido. Pero reconozcamos, ¿ah? reconozcamos que estamos perdidos para poder avanzar, porque si no reconozco que estoy perdido, ¿cómo me van a ayudar? ¿ah? Así que nada de soberbia y prepotencia. Señor, ayúdame a salir siempre, siempre adelante. <música>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 Quiero declarar mis manos pues el lugar. te si quiero yo lo sé, lo Señor, siento en mi corazón. Si tú te apaste o en mi Ahora amor, lo haré yo. Hoy te quiero declarar, os no yo de llegar a...